¿Por dónde comenzamos? Miren, vamos a comenzar ¿Por dónde comenzamos? Eh, este caso se está dando muy a menudo aquí en República Dominicana y es este eh, haitiano matando a su patrón por cualquier discusión que el patrón tenga con un haitiano este busca otro haitiano, un grupito y le volaron la cabeza a este señor. Pongo esto como noticia. No por este caso específico, sino que se está dando bastante en el país. Y los haitianos le dan mucha seguridad cometer estos actos de asesinato. Porque tienen facilidad para irse a Haití. Entonces, las autoridades dominicanas tienen que dar ejemplo para que los haitianos que quedan aquí, quizás si las la Fuerzas Armadas coge con seriedad estos casos, quizás los haitianos que están aquí comiencen a cogerle miedo. Hay un haitiano preso de lo que participaron en volarle la cabeza a este señor. Y le digo esto porque es que yo en La Malena, ya por cada dominicano que hay de la paja, al guineal, por cada dominicano hay ya cinco haitianos. O sea que ni siquiera la trompa podemos caer nosotros porque nos van a ganar. Y hasta con un revólver que tiene seis tiros, tú podrás matar seis o cinco o dos. Pero hay por cinco por cada dominicano de la paja ya. Entonces, las autoridades tienen que coger esta vaina en serio porque esto se está repitiendo muy a menudo. Los otros que participaron, creo que llegaron ya a Haití. Entonces yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que las autoridades dominicanas hagan todas sus gestiones diplomáticas, diplomáticas para traer los haitianos que participaron en la muerte en cortarle la cabeza a este señor y hagan todos los contactos diplomáticos pero si es necesario porque las autoridades haitianas se ponen lento que ubiquen bien dónde está y si hay una patrulla que tenga que entrar a ti a fuerza de aviones, de tanque de guerra que lo haga sé que es un deseo mío, pero estos gobiernos Luis Abinader, entre las cosas que se compromete para llegar a ser presidente, es respetar a Haití, y no respetarlo, porque respetarlo suena bonito, permitir que aquí existan cuatro millones de haitianos. Entonces yo estoy de acuerdo, y, estas que yo, y esto que yo estoy diciendo, lo, me lo, lo hago motivado, que cuando ocuparon, en la época de Juan Bosch, en los siete meses de Juan Bosch, los haitianos ocuparon la embajada dominicana, secuestraron al personal y Juan Bosch dio la orden para que los aviones de San Isidro despegaran y creo que llegaron hasta la frontera porque llamaron que ya los secuestradores de la Embajada Dominicana habían salido. Y Juan Bodo dio la orden de eh, eh, eh, tirarle tiros al grupo que estaba ahí. Entonces Yo creo que esta actitud de entreguismo que tienen los presidentes, los últimos 10, yo no sé cuántos presidentes, que obedecen a que tienen que respetar a Estados Unidos y por eso tenemos 4 millones de haitianos, y los haitianos realmente tienen la facilidad de que matan uno, y si pasan de la frontera, agarrarlo de allá no es fácil. Entonces yo creo que se use la diplomacia, como hay un haitiano preso, que con ese ubiquen dónde están los otros. Y si tienen que traer con un comando militar, con tanque, con los aviones, si es que quedan, los aviones corruptos de Leonel Fernández, los tucanos, y del otro Canaán, que participaron en esa vagabundería de los tucanos. Si es que queda un tucán todavía, que lo utilice por esa vaina, ¿dónde están ubicados? Coger un aviones de esto? ubicar dónde están los haitianos tirar en paracaídas, volverlo a subir y traerlo y presentárselo a la prensa para que los demás haitianos cojan miedo. Porque de lo contrario, nosotros los que tenemos finca vamos, vamos a entrar en pánico. Imagínense ustedes, alguna vez yo en la finca me quedo solo. Hay domingos que se va todo el mundo y yo me quedo solo. Y alguna vez se me ha dado el deseo de cerrar la puerta y digo no, no voy a entrar en pánico Cojo la pistola y la pongo ahí arriba Y cualquier movimiento de un haitiano que pasa por el patio eh, ¿Saben cuántos haitianos se me metieron a mí ahora con el COVID? Yo tenía 10 haitianos que vinieron de la capital Y lo más importante de esto es que por más que yo le decía que cuando se iban No me hacían caso O sea realmente se quedaron hasta cuando le dio su maldita gana de irse O mejor dicho yo cogí los domingos, cogía una cerveza, la ponía al lado y ponía una cosita en el suelo. Y ahí yo practicaba y tiré más de 100 tiros. ¡Pim, pam! Y cada vez que yo miraba para allá, para la casita, no había uno ahí. A los 15 días salieron. Y yo practicando con mi pistola ¡Pim, pam! Haciéndome loco, porque eran 10 que se metieron, que vinieron de la capital con el problema del COVID, sin trabajo y sin nada, se metieron allá y eran demasiada gente, eran 10 personas que vivían en la misma casita y yo no sé cómo diablos dormían. Y hasta un motor grande a uno de ellos tenía, que también lo metían dentro de la casita. Entonces yo creo que estos gobiernos entreguistas, incluyendo a mi hijo Luis, que llegan a ser poder, llegan a la presidencia, y Pompeo vino a, a felicitarlo. Mira, yo vine a tu vaina de presidente porque tú te estás portando bien con Estados Unidos. No me está molestando a los haitianos. Esto que yo estoy diciendo, Luis Abinader no se atreve a hacer esa vaina. Porque le rompe la madre a Estados Unidos. Le hace la vida imposible. Porque esos son acuerdos. Mientras que eso sucede. Se está creando la cultura de que los haitianos se están motivando. Yo he visto haitianos comiéndose a los dominicanos ahí, ahí en el barrio San Martín. Son tantos en el barrio San Martín que pueden desafiar a cualquier dominicano y tienen que darse tranquilo porque es que están full. Están full y tienen personalidad por encima del dominicano. Entonces, esta muerte de este señor se da con mucha frecuencia